Hola, mi nombre es César y soy de Sevilla. Tengo una pregunta para Ascensa. ¿Tenéis soluciones certificadas para el olivar ecológico? Gracias. A día de hoy, Ascensa cuenta con uno de los catálogos de soluciones certificadas para el olivar bien ecológico más relevantes del mercado. Insecticidas como Doctrine, que es un bacillus thuringiensis para el control de price, fungicidas como las sales de cobre, entre ellas Colines 35 WG, Cobines 700 Flow o azufre mojable, como es el Azupec MG. Contamos también con nutricionales, correctores nutricionales y bioestimulantes, donde encontramos soluciones como Fortaneco, Algae Green Olivo Plus, el Greenest Zinc y Manganeso o la línea de orgánicos Organic Nitro. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.